Continuamos con el tutorial de BitWid Studio. En este video vamos a ver el mixer. El mixer lo podemos encontrar tanto en la vista Range como en la vista Mix o Launcher Clips. Como pueden observar, en la vista Range tengo el mixer en la parte inferior. En el Launcher Clips lo tengo en esta parte. En cada pista de BitWid Studio tiene un fader de audio. En el cual podemos subir o bajar el volumen de cada pista individualmente. Tiene un control de panorama izquierda o derecha para restablecer el valor por default simplemente le dan doble clic tiene su botón de grabación o arm para activar la grabación de esta pista de audio es importante poner este la fuente de audio en este caso es el micrófono y ya podemos grabar audio Deshabilitamos este, la monitorización de cada pista para no escuchar eh, que mi voz se doble dos veces. Pero es muy útil, por ejemplo, si quieren monitorear el audio que proviene de otro cuarto donde se está grabando una batería, una guitarra eléctrica, una voz, etc. Tiene su botón de solo y su botón de mudo o mute. Como pueden ver, tiene los mismos botones en las pistas de efectos. De envíos o en el master, aquí ya tengo un proyecto abierto. Voy a reproducir algunos clips para poder explicarles algunos aspectos del mixer. Por cierto, estas son notas MIDI, no son WAPs. Por ejemplo, si queremos ver estos medidores de decibeles más grandes den clic sobre este botón para poder ver los medidores de decibeles y voy a desactivar este botón para deshabilitar los lanzadores de clips y solamente ver los medidores de decibeles voy a volver a poner play para que vean cómo funcionan los medidores de decibeles como pueden observar aquí me muestra algunos números que es el pico más alto que registró esta pista o esta pista este registró menos 4.4 decibeles y este registró menos 16.5 decibeles y también podemos ver la representación del audio con mucho mayor detalle voy a reproducir otra fuente de audio que también son notas midis Como pueden observar tenemos los medidores de decibeles, tanto con los lanzadores de clips, o podemos verlos en tamaño completo. Ahora en la vista range podemos ver el mixer dando clic sobre este icono. O el atajo de teclado M, para que me muestre el mixer o lo oculte. Y vamos a ver exactamente lo mismo que en la otra vista. Existen algunas opciones adicionales, por ejemplo, este icono nos muestra o oculta los envíos que esto lo vamos a ver en el capítulo los envíos también nos muestra o nos oculta los dispositivos, en este caso aquí tengo algunos samplers y aquí tengo algunos efectos como reverbs y con esta otra opción podemos ocultar o mostrar los inputs y los outputs y esta última opción nos mostrará o nos ocultará el canal de envíos. Tenemos algunas opciones muy similares en esta vista de los lanzadores de clips aquí podemos mostrar los dispositivos ocultamos los medidores de decibeles y mostramos el lanzador de clips o ambos también podemos mostrar los envíos y también los inputs y los outputs. Bueno, pues básicamente es lo más importante del mixer. Nos vemos en el próximo tutorial.